Hola chicos, bienvenidos a Lightspeed Spanish Estoy en el campo, he estado haciendo footing Y ahora estoy con los perros He salido directamente después de hacer footing y A sacar a los perros Bueno, el campo ya ha cambiado totalmente Ahora no hay tanta agua como antes Entonces mejor... No hace buen día hoy Está nublado Pero bueno, no está mal, no está mal Quería contaros algo que, que acabo de, de hacer, bueno, lo, lo he hecho, de hecho, lo he hecho, de hecho. Pero eh, pronto voy a sacar eh, un álbum. No sé si he hablado de este álbum o no, pero bueno, es una co eh, colaboración con mi amigo músico eh, de muchos años, de 30 años, la verdad. Es, es, es mi amigo de 30 años. Y hemos hecho un álbum, él ha hecho la música, yo he cantado. Y la, el álbum se llama Peaceful Rebellion. Y voy yo creo que sí he hablado de esto. Pero bueno, no importa. Voy a hablar de nuevo. Porque casi ya, ya lo he terminado. He tenido que aprender un montón de cosas en cuanto a la grabación, en cuanto a, a manejar eh, los... Eh, D-A-W-DO, no sé qué significa eso, pero es, es, la, es el software que controla la música. Y ha sido una aventura, la verdad, eh, eh, aprendiendo todo eh, y he cometido más errores que, que, que éxitos, que he tenido éxitos, pero bueno, ya tengo algo que para mí más o menos. Es aceptable, como dice um, Michelle Thomas. Es aceptable. Y bueno, tengo mucha ilusión de, de, de poder eh, sacar un álbum. Y ha sido algo de, de, de 2020, algo positivo para, para mí. La, la verdad, en 2020, aunque, aunque fuera un año difícil, eh, ha sido un año de... de de crear muchas cosas. He podido crear muchas cosas, hacer muchas cosas nuevas. También Cintia ha, ha estado creando cosas. Así que eh, ha sido un año positivo en, en, en, de muchas maneras para para mí y para nosotros. Eh, entonces voy a sacar este álbum. Y luego voy a empezar con el siguiente, porque me, ya, ya tengo la costumbre, ya tengo el ritmo, eh, he cogido el ritmo. Yo sé hacerlo bien ahora. Así que voy a. Voy a. hacer más. Porque me gusta, me gusta cantar, claro. Entonces, chicos, eso es todo. Os dejo, a lo mejor os dejo con. con una canción del, del álbum. Eh, claro que no, no va a estar a la venta. Eh, es, va a estar en Spotify y en otros lugares. No creo que, que, que se venda. Simplemente va a estar disponible y, y cobramos por las veces en las que la gente escuche la, la canción, supongo. Pero no, me, no es mi intención cobrar. No me interesa. Si cobramos algo, pues muy bien, muy bien. Pero no es la intención, es simplemente la de crear, de poder crear algo. Eh, bueno, entonces Voy a seguir con los perros mira, mira, ahí están Esperándome Pensando, ¿qué hace ese tío con, con su móvil? Cuando tenemos ganas de, de correr Vale, chicos Hasta luego, adiós Perdona, pero eres gilipollas, eh, A mi gusto. Tú, bonita, lo que eres una payasa y una maleducada.